Jejeje, hey, hey, me voy a arrepentir de estar instalando drivers mientras juego a esto Yuhu, Y lo grabo, y lo grabo Driver de sonido, no... No, no, no, no voy a dar más explicaciones En fin, eh, este es uno de los juegos peor optimizados para PC que he jugado Obviando el Dark Souls, ¿vale? O sea... No he jugado solo por el principio y está llenísimo de bugs. Pero... ¿Qué dices? ¿Qué acaba de pasar? ¿En serio? ¿Por qué se escucha el micro? Un día no entiendo.